¡Ey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor porque yo también estoy muy bien de aquí estar en un nuevo gameplay de Mobile Legends, como me lo pidió mi amigo la la Daniel? La Daniel. Bueno Daniel, aquí estamos en mi primera vez en Mobile Legends, espero que me puedas agregar, mi username ¿Y es Capotronics, así que vamos con la partida. Bueno, lo primero que me están diciendo es que Mobile Joystick que es así que le unas cositas bien raritas, ya sabes, cosas del diablo así, cositas raras, ya sabes, sabes, baby, bebé bebé bebé Ah Bueno, bueno, bueno, ahí estamos avanzando como unos vencidos de la... la, la, la, la oh, sí, sí, sí, sí. Por eso pues, seguimos avanzando y ahí vamos. vamos a encontrar unos malidos bienchidores. Así que ya que están los malos bienchidores, pues ya eh, vamos a pelear contra un gran boss. Lo que apenas me estoy dando cuenta es que, si se fijan ahí, tengo un número 4 en mi vida. Y conforme voy matando y voy subiendo, se va subiendo inclusive a este nivel 9 y me va aguantando más la vida todo eso. Eso no lo sabía, hasta como la segunda partida que lo descubrió obvio, porque yo soy bien papu, pro, papu. Bueno, chicos, de aquí damos chidoris estamos matando esas huevas que son, yo... Yo pienso que son así como una especie de infernidad, bien chidoris que es como la torre enemiga, ¿no? Como el que la el que la tienes que destruir. Pues ya sabe ahí, bien rico Entonces, esta fue la última torre. Lo que me estoy dando cuenta es que son batallas para destruir la última torre. ¡Y ganamos! Perdón por eso. Ahora ya ya saben, desbloqueamos a Laila. O Laila, Laila, Laya, Laya, Oli. Y sí, hay otro tutorial, completa el tutorial avanzado para conseguir un héroe permanente. Pero o sea, o sea menos, sea. Yo tengo muchos héroes O sea, menos, sea. O sea, es que ya no ocupo más héroes O sea, o sea menos, sea. Bueno, pues esto ya se los voy a poner en cámara un poco rápida. Así que vamos con la que rápida. Ah, no, antes ahí ya es como mapa de juego. Y pues ya es como una partida como normal. Así que música on. Así que pues dejo con la partida. Al parecer es como tutorial, pero ¡Victory! all the other kids with the pom -pom wrong, nah, nah, nah, nah. Bueno, chicos, aquí no sé qué se está descargando, no sé si ya, ya lo tengo descargado. No sé, ahorita veo. Bueno, chicos, ahí ya está Silvio Shidori. No sé cómo, porque la pantalla se ve un poco así. Perdónen por esa calidad tan full HD. Pero ahí ya nos dice que entrar Drag, todo eso. Significa que nos tocó contra puro chino, o sea. Era obvio que vamos a perder. Bueno, pero aquí... Pss, pero... Eh, todos se saben Son chinos, pero... Yo soy muy bueno. Ahí estoy viendo cuál personaje escoger. Cuál se ve mejor. Y creo que mi favorito fue Alpha. Alpha Sniper. Ok, no. Bueno, pero creo que me encantó ese personaje. Bueno, ya vamos a comenzar la partida. Y este personaje es como... Es como lo más guay que existe en el mundo. O sea... O sea, Mance. O sea, es como Bob Esponja cantando a man. O sea, es, es, es especial, es loco, o sea, nadie lo puede superar Porque seas Bobby cantando, o sea, es un meme bien chido. Si se fijan, hay más alfas que nada Bueno, de hecho, nomás hay dos Puede ser el único que se repite Además de ese Red Hulk, ese morro y Ay, ya nos dice que la partida va a comenzar Así que la voy a narrar, pero va a estar en cámara rápida porque si no, only, only, paps. Así que música on. Y así que, a narrar la partida. ¡Aquí, okay, chicos! Perdón por eso Bueno chicos, si ven unos cortes es porque realmente el video se estaba haciendo demasiado largo Así que tuve que cortar algunos pequeños saltos Bueno, ahí estamos corriendo Y ahí yo estoy como menso tratando de matar esos menso Que ni siquiera sé si los matos que me daban. o sea que pues, uh, pues ya vamos a seguir matando Bueno chicos, aquí estamos con esta torre que si pasas por ahí Mientras no es tan verde como que te matan, ¿saben? Es como de, tienes que estar muy atento, ¿no? Y creo que esa de ahí es la torre central yo estaba tratando de matar, pero no pude, o sea, men. O sea, estoy más inmenso que nada, ¿no? O sea, pues ahí yo trataba de matar, o sea, pero oh, sea, me estaba matando y matando. Y la regeneración no sirvía de nada. Me mataba y me mataban y me mataban. Varios mataba. es este comenzos, me paro como 10 minutos. Bueno chicos, pero ese no es el punto. El punto es que tenemos que seguir matando a esos mens. Y pues ya me regeneré el pinche de ores porque yo soy ya o sea. Manso vamos a matar esta vez si si si si si si si si si Sí. si si si llevo si si no, son si kills Y no si si Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos va, va, va. okay, si estamos en si si final, vamos a ganar Chicos, vamos a ganar, chicos, vamos a ganar si si si si ya, ya si es nuestro. Es nuestro. Recoge. Sí, ganamos. ¡Victory! Me despido, yo soy Kelpo Eso fue todo por el gameplay de hoy Así que nos vemos en la próxima